Nos encontramos en el nuevo Teatro de Alcalá donde se estrena El Contador del Amor, la nueva obra de Norma Reid, Nacho López y David Mora. Vamos a entrevistarles. Hoy estáis estrenando aquí en Madrid hasta el 25. ¿Nervios? ¿Ya se han pasado un poquito o seguís con los mismos nervios del primer día? Bueno, tenemos, yo creo que estamos en la, la segunda función después del estreno, porque aunque hayamos hecho dos, sí, pues, otras funciones previas, siempre hay una cosa de que como ya que han salido, ¿no? y la segunda siempre dicen que hay que apretar un poquito porque baja un poquito la, la energía, pero vamos, nervios, nervios, no, es más un poco a ver qué responde, ¿no? cómo responde el público. Sí, las ganas de ver cómo reaccionan, de salir, probar. De a ver qué pasa, ¿no? Claro. Sí, Sí, bueno. sí, sí. Y, a ver, no vamos a desvelar nada para que la gente venga y lo vea. Pero, ¿qué se tiene que esperar un poco a la gente? Una premisa, un poquito... Contarnos un poco... Sin contarnos nada, pero... Pues es una comedia. Es una comedia de Erika Sus, un texto francés, que ha hecho la adaptación Julián Quintanilla. Y, y es una comedia bastante divertida, en la que... Con, pero de las que te hace pensar también un poquito al final, de las que al final dices, espera, a ver, yo creo que va a haber debate, después de la función, creo que va a haber debate entre, entre las parejas que vengan, entre los grupos de amigos, ahora, ahora debate Sí, porque la, la obra habla un poco de la infidelidad, eh, que es más importante, si que te pongas con los 12 veces o uno entre la cantidad o la calidad. Ay, 12 veces, o, más, o una vez, mmm, claro, importante. Sí. Claro, uno que signifique... Mucho, una que significa que haya estado mucho tiempo con ella o, o una Esporádica. o esporádicas, una, dos, tres, claro. cuatro. Esto, ahí hay debate. Sí, sí, hay debate asegurado, vamos. ¿Qué ¿Tú opinas? Sí. ¿Es, verdad? <risa> <risa> es lo que hemos estado hablando. Ninguno. Ya, pero entonces no había Pero no sabíamos a hacer nada. Es que doce son muchas. Y si dice doce, porque si doce porque te está diciendo doce. Pero mejor doce no significa nada y uno. A veces tomarse un café es peor que hacer el amor. Hacer el amor, que si no, el amor es no, súper bonito. Bonito. <risa> bonito. Porque joder sí, sí. no significa nada, pero hacer el amor es súper bonito. Si sí, ya son palabras mayores. Ese es el problema entre el 12 y el 1. Claro. Es Uno mmm... solo mucho tiempo o 12 eh, tonterías. Claro, hay que hay que 12 tonterías son 12 tonterías. Son sí, no no muchas tonterías es que, juntas. Es que no es ni claro. una, ni dos, ni tres. Eso ya es, es que... que eh, hay... Pero que, que, que ¿no? es así, Efectivamente, básicamente. Bien, así un poco no soy un deslizador. Efectivamente. Claro. hacer Vale, uno a lo mejor es que te hacen cariño mucho de ese uno, pero doce... 12... es pero que no es... le tienes ningún cariño a la persona es... con la que abuso. estás. No, no, no, no no la persona con la que estás es la persona con la que estás. No es ninguna de las otras doce. Es la persona con la que estás. pero ¿Y por qué sigues con ella si sigues con doce más? Porque el otro no significa nada. Yo aquí quiero. hemos ido por su es personaje. Esa. No podemos hacer no, nada. Yo, pero, visto, pero es por Es, ¿es el, el abogado del diablo, es Oye, el Oye, te has dicho antes que estamos hasta el 25 y no es así exactamente. O sea, hay un error. O sea, en principio, diciembre y enero, estamos en. ¿Estamos ah, enteros? Sí, sí, estamos enteros. Lo que pasa es que ha habido una, un error, sí. yo creo que porque el teatro saca solamente la venta anticipada de un mes. Ah, pero estamos diciembre y enero, que lo sepa todo el mundo, y luego si ese, todo ese mundo viene a vernos, estaremos muy Y lo dicen otros sí, sí, Eso, Eso es un... perfecto, porque yo es una cosa que os iba a preguntar, porque ahora con Navidad este, ya es que llega esa época de regalos, pues es un regalo muy interesante para hacer, y yo era una cosa que os iba a preguntar: ¿cómo lo cortáis justo el 25? Que es cuando se acaba la temporada no, no, no, no, de regalos. Que va todo lo contrario. Vale, perfecto. sea sí, que sí. la gente pueda... ¿Puede ¿No, ir a la ¿tú? La ¿Sí? sí, claro que sí. Ah, no, entonces es no. el día 6, por eso. Claro, ya, pero el 25 también... Papá Noel. Yo soy papá Noel. Hombre, nosotros, nosotros lo sabemos porque además hay función el día 2 y el 3, que sí. lo sepa la gente, porque sí. normalmente se libra lunes y martes, estamos de sí. miércoles a domingo, pero por ejemplo el día 6 hay función porque es fiesta. entonces eh, Diciembre y enero son los meses fuertes del teatro, entonces vamos a estar aquí a full. O sea que la gente venga a vernos porque vamos a estar. No que es la pena, por supuesto. <risa> claro, claro. Y bueno, os quería preguntar, por decirme una frase con la que os queréis de vuestro personaje. Uf. Oh, que, es frase, que hablamos que tanto y decimos tanto... Uy, a ver a ver a ver, a ver, a ver, a ver... He dicho que iba a hacer preguntas Mira, voy a decir una. una. A ver qué digo, no voy a decir cuándo la digo, vale. pero tampoco que sea... La leche vinagre, pero o sea, no, la la... <risa> es que me ha venido ahora mismo. Yo creo que terminarás parando si no lo sabes. Buena? Ah, ahí ah. lo dejo, ahí queda. Os lo tendréis que pensar. Y, una, un... A ver. y, o sea, y eso la... que soy rubia, una ¿eh? De <risa> de ¿eh? No tengo ni idea bien? de... La mía sería algo de, en plan... ¿tú qué te crees? ¿Que la amistad es solo una palabra bonita? Me ha gustado mucho durante la hora. Joder, vale, estáis poniendo aquí, esa me ha gustado, esa me ha gustado sí, me... y ¿Tú, tú crees que las hablas ni una? Ni, edades, claro. ni mi edades. yo me quedo con ni mi edades. Gracias Norma. La verdad ni es que, que tenemos un texto maravilloso, sí. las cosas como son. ¿eh? Está muy bien escrito. Está muy bien escrito, por eso lo que ha dicho Nacho antes tiene razón, o sea que la gente se va a decir, se lo va a pasar muy bien, pero que va a haber una función. O sea, en, con un principio y un final, con un giro bastante sorprendente, como vosotros habéis podido ver que incluso a veces hace tulaca, hace ¡Oh! oh, que oh que no, que ¡Es el mayor robo! Tienes que te lo esperas y no. Así sí, no, ¿no? Tú, ¿no? ¿Tú sí, que lo has, ¿has visto, no, no sí, te sí. lo esperas. No, llega no, no, un punto en el que es... ¿Me he perdido o no me he perdido? No, sigue... ¡Dejarla ahí! Ahí se queda. Y bueno, tú estás por ejemplo el tema que tu frase era la de la amistad. ¿Traicionalismo la amistad? No. Yo lo he dicho una vez. <risa> <risa> ¡Vámonos! Y desde aquí le manda saludos a su colega sí. ¿Sabes? <risa> ¡Hostia, David! Ostras. ¡Madre mía! Sí, pero bueno, luego pedí perdón, hay que ser sinceros, hay que contar las cosas Esta cicatriz de aquí fue... Pues. Pues Nada, ahora nos llevamos bien Que no errores se cometen, pero no, la amistad es muy importante y es que para mí mis amigos son como mi familia, entonces no... Vamos, no se me ocurriría... Ahora ¿no? que tenía 20 años, estoy creciendo. Igual, igual. <risa> <risa> no te excuses. <risa> nada, no, no, pero... Nada, más sí, no se sé. hace eso. Bueno, pues vamos a dejarlo si queréis, aquí, pero decirnos por qué hay que venir a ver la obra. Porque es la comedia que hay que ver, básicamente. <risa> Así, en plan... De... Porque es la mejor función de teatro de la historia. Ya no digo de ahora, de, de Madrid no, no, hablo como de la historia de la historia, de la historia sí, de, sí. del teatro, esta es la, la mejor ¿Y Porque con el frío que hace en Madrid, aquí en este teatro está muy calentito. Es verdad. Sí. Y es ligerita, se pasa rápido, te lo pasas bien, te, te lo ríes, pasa. y luego encima, y encima tienes conversación, y toma ya. Sí. Si te quieres ir a cenar a tomar una copa, vas a tener el tema seguro. Sí, porque además los horarios son muy buenos, hay que decirlo, sí. Sí. porque son los miércoles y jueves estamos a las 9, con lo cual a las 10 y media estar estacionando por ahí, el viernes estamos a las 8 y media, y luego los sábados y está, tenemos doble función a las 6 y media y a las 8 y media, con lo cual también da tiempo a todo. Y los domingos a las 6 y, media, sí, sí. 6 y media. 6 y media. 6 y media. media. Eso, es que iba a llegar tarde el domingo. 6 y media es el domingo. Sí. Bueno, claro. Lo hemos dicho, o sea que el domingo pero, bueno, no. no si no me está, está. Se no es que empezar, o sea que como me pongo aquí a cada a sola. Está <ríe> bien, bueno, entonces nos quedamos con que todo diciembre y todo enero Todo diciembre y todo enero sí, y esperemos que tenemos que venir a verla Por supuesto Vamos, hay que repetir y que se es un regalo eso. maravilloso sí. Pues sí, regalar teatro es lo más maravilloso que hay Sí, además en esta comedia como hay cosas muy suplentes Entre sutiles... las tres cosas más maravillosas ¿Cuáles son las otras dos? No lo sé, pero no, no sé si puede decir a cámara, pero sí Está ahí, está ahí, está ahí. A mí me gustan los regalos que no son materiales Digamos, materia, es compaginable ¿no? con todo No, no, es material de lo que estás pensando Está todo bien, <risa> está, todo bien. <risa> está todo guay Podemos avanzar más, pues, Oye, pues gracias muchas tu... gracias. No, muchas gracias a vosotros. Y de verdad que me ha gustado mucho la obra y que es lo que habéis dicho, que es un momento de pasarlo bien, de desconectar un rato y que tienes tema asegurado. Así pues nada, que muchas gracias. gracias. Qué bien. Un saludo al grillo amarillo. Ah, ah, gracias. Gracias. Qué bonito, qué bien lo haces. Bueno, es qué bien, ahí, ahí bien. como queda al final. ¡Bien! Qué bien. Pon un David por tu función. <risa> Eso es así.